Soy muy afortunada de tener personaje en la parca. acaba en la lucha libre, eh, yo, yo practiqué muchos deportes, estuve en jugué fútbol americano, estuve en atletismo. Pero un día descubrí la lucha. Eh, pasé por fuera de, de, un, de una arena que antes era un cine, Cine Esmeralda y en Hermosillo. Y me acuerdo que ni para entrar tenía. Llegó un amigo y me dijo yo te presto y entramos los dos. Pues me cayó a los pies el pirata Morgan. Y ahí fue donde dice, yo quiero ser luchador. Luego de varios meses encarando una batalla por recuperarse tras sufrir un golpe en la Arena Coliseo de Monterrey, el gladiador profesional La Parca volvió a ser hospitalizado en Hermosillo, Sonora. Lugar donde este sábado falleció a los 54 años Así lo confirmó Lucha Libre AAA Worldwide Tras un comunicado que publicó en sus redes sociales oficiales En dicho comunicado, Lucha Libre AAA Worldwide Anuncia el sensible fallecimiento de Jesús Alfonso Huerta Escobosa Quien diera vida al personaje de La Parca Y quien viviera de 1966 hasta este 11 de enero de 2020 Dentro del comunicado se especifican los motivos del fallecimiento, en donde se narra que el luchador La Parca presentó una falla renal, por lo cual fue necesario regresarlo a respiración asistida. La noche del 11 de enero, los pulmones y el riñón fallaron definitivamente. Cientos de medios especializados, fans, luchadores y artistas dieron sus condolencias a través de las redes sociales. Pero tal vez ninguno tan emotivo como el de Octagón, el amo de los ocho ángulos. Hasta siempre mi querido amigo de grandes batallas, arriba y abajo del ring, que en paz descanse, Chuy la parca. Originario de Hermosillo, Sonora, Jesús Alfonso Escobosa Huerta recorrió México y el mundo bajo la máscara de la parca, con la caravana estelar AAA por más de 20 años, alcanzando el nivel de ídolo de las multitudes y leyenda de la lucha libre a nivel mundial. Entre sus palmarés se encuentra la Copa Triple Manía, la Copa Antonio Peña, las Máscaras del Cibernético, el Gigante Draco, el Halcón Dorado Jr. y obviamente la Muerte Cibernética. además de ser el máximo ganador del torneo Rey de Reyes. Descansa en paz, Jesús Alfonso Escobosa Huerta... La Parca. Encontré donde entrenar lucha, empecé a luchar eh, y después quise venirme para México buscar una oportunidad acá. En Fue muy difícil al principio. Dormí varias veces fuera del Metro Insurgentes, a veces tenía para comer, a veces no. Pero no quité el dedo del renglón. Empecé a hacerla de maletero, de portero, armando RIM, haciendo mandados a los luchadores. Eh, recuerdo que también me compré una máquina de coser de esas portátiles, compré un, perdón, un bikini y, empecé, y saqué un molde y empecé a vender bikinis para los compañeros. Y era como nos estuve durante un buen tiempo.